Dentro del marco de las operaciones Velayos y Gasova, la Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otras cuatro como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Este grupo criminal, con el beneficio económico conseguido, alquilaba y compraba vehículos de alta gama, adquirían armas de fuego, pago de alquileres de viviendas y reservas de compra de chalets de lujo.